fallo 8 años firmamos un acuerdo de gobierno donde a movilidad amable segura y e a recuperación de espacio público era una línea estratégica entre todos trabajando en sintonía con y diputación pues conseguimos eh, estabilizar un modelo de recuperación de espacio público para las personas. Me he criado oyendo constantemente decir que lo que es del común no es de nadie. Y ahora es exactamente lo contrario. Vamos a defender lo común porque si no hay nada en lo común, nadie tenemos nada. Porque si uno cree en algo de verdad, no pon paixón, sobre todo algo que es cambiar hábitos, algo que es modificar conductas, difícilmente va a avanzar. Por donde pasaban vehículos, ahora hay plazas. Los niños se ahogan, y las personas caminan y se relacionan, y hay teatro, y hay deporte. Es un derecho que queremos situar al mismo nivel que la sanidad y que la educación, y no son comparaciones baladíes, porque el espacio público es un espacio en sí mismo educativo, y el espacio público es un espacio que a su vez nos permite esa salud. Hay 340.000 metros cuadrados recuperados para espacio público, para las personas. Lo primero habría que decir que no se convierta en un eslogan, sin más. Los eslóganes están bien para difundir, pero luego se quedan en esloganes nada más. Que esto va de muchas más cosas, que la movilidad es uno más de los usos del espacio público. una perspectiva, un enfoque de futuro, de que esto no puede más que avanzar, porque es una necesidad, porque mejora la vida de las personas. Lo importante que creamos un movimiento en pro de la recuperación de espacio público que es imparable.